En este video tutorial vamos a crear un E-Device lista de desordenada. Hacemos clic en lista desordenada. Damos las instrucciones. Y enumeramos los elementos que queremos ordenar. Uno muy sencillo podría ser... cambiar el texto del botón de comprobar a otro texto, la retroalimentación por la respuesta correcta y por la respuesta incorrecta. El resultado que tendremos será una actividad de este tipo. Sí.